Por ejemplo, mi cabello. Uh, la gente no está acostumbrada a ver mi cabello. Entre los negros, no. El que no es negro y ve mi cabello, pone los ojos grandes o se ríe de mí. Hay esta burla, esta crítica, esta señalación. Cuando un negro me ve, a veces a veces se burla. Pero aquí no tanto en la capital. Ocurre, a mí me pasa mucho en Colombia. A mí me gusta ir mucho a Colón, yo amo Colón, lo amo, pero cuando voy, los negros allá, mujeres, mujeres, a veces hombres, se burlan de mí y, y es porque allá usan el cabello, cabello lacio, entonces no están acostumbrados o, o, o como ellos no lo hacen, ven esto raro, no entiendo si, si esto es lo natural, esto, esto es tú y ellos allá usan sus cosas, pero que no, no importa, yo los respeto igual y los quiero mucho. Pero lo más fuerte de esa percepción de las personas hacia mí ha sido por mi cabello, ni siquiera por mi color. Mi color a la gente le gusta, a mí me gusta, yo me quiero, yo me acepto, pero la gente, bueno...